Un hombre identificado solo como Eric denunció por este medio que fue atracado por su propio hijo en un hecho ocurrido el pasado sábado en su residencia que está ubicada en el distrito municipal de arriba municipio de Gaspar Hernández. La de la mañana, cuando llegué a mi casa, no encontré cuchillo, no encontré alguna bocina de música, parece que la diera vendida, yo la reclamé y no lo voy a ver más, hasta las una y media de la mañana, de la noche, que llegó allá, pa, papi, ábrame la puerta que me están picando los mosquitos. Yo, como hijo, le abrí la puerta. Cuando reculé un poquito, ahí me no en otro con una llave de ajustable, de mecánica. No te muevas. dando la llave que andaba atrás del motor y el dinero. Yo me embrujé con esa la trompa, le quité la llave y le di con la llave en la cabeza. El hijo mío se me fue arriba y me tapaba la boca. Me agarraron por el pescuezo, me estaban tranquilando. Yo boceaba, me tapaban la boca. Luego, del motor, yo tenía un detenidor largo. El hijo mío lo cogió y se lo pasó a él. Le dijo, oye, si jode mucho, mátalo. Mátalo, yo decía él. ¿O te, o te, tu propio hijo? Ese mi propio hijo, porque yo lo acabé de criar. Aunque no fuera de sangre, una comparación que yo no lo creo. Pero ya yo lo, lo acabé de subir, viví y en mi y mismo techo, Una cama así y la otra así, pegadita. Y yo lo mantuve, le di hecho, le di ropa, zapatos, todo. En esos tantos años que tenía el lado mío. Y mira lo que me hizo. Yo requiero, yo requiero que él, hey, si tiene el motor, porque me llevo el motor, me llevó la cartera con 13 mil pesos y todos los documentos y el teléfono. Si él tiene los documentos con mi cartera, que coja el dinero y lo entregue. Lo deje por ahí, el motor y los documentos. Y que siguen con Dios si quiere. Que eso es lo que nosotros vamos buscando. Porque tiene que saber que ese es el compromiso mío. Porque yo soy el administrador de los motores de Freyne, Inviso no, y de Joselito. El pago que me llevó es de ellos. Y el motor que me llevó también es de Freyne. Que él mismo lo sabe. Esa es la foto de él. O Entonces sea, ellos se llevaron dos motores. Se llevaron un solo motor, un Tauro 200, negro, moderno, nuevo. La cédula mía con los credenciales míos, ahí está el carnet, eh, la cédula, el dinero de los pagos, eh, cañé el seguro, ahí está todo, todos los credenciales. Eri espera que la justicia actúe en este caso porque teme por su vida. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.